Hoy vamos a leer un fragmento de Carmen lafora Carmen lafora nació en Barcelona en 1921. A los dos años se trasladó con su familia a Canarias, viviendo en Las Palmas. Allí permaneció hasta los 18 años. A esta edad marcha a Barcelona donde estudia durante tres años en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1944 obtiene con nada el Premio Nadal en su primera convocatoria y se convierte en la, re en la revelación de la narrativa española de Foguerra, abriendo nuevos horizontes a nuestra literatura. De la misma autora con La Isla y los demonios, La llamada, La Mujer Nueva, Premio Mallorca y La Insolación. Estaba sonriendo, tranquila, con todo aquello dentro o envuelta en todo aquello. Se vio a sí misma, dándose cuenta de que se juntaba los labios frente al espejo del lavabo, uh -huh. haciendo mil equilibrios con el traqueteo del tren sus ojos estaban profundamente serenos, con una serenidad que no tenía hace muchos años. «¿Qué te pasa, Paulina?» Lo preguntó suavemente, a media voz, dirigiéndose a la imagen suya del espejo. Pero, en verdad, materialmente no le sucedía nada. Alrededor suyo no sucedía absolutamente nada. De nuevo volvió a la ventana y la abrió. Entonces recibió en la cara el fresco aroma, el viento que la velocidad del tren producía, los chirridos de los pájaros, los fuertes colores de la tierra, que el sol caldeaba allá y que se confundía en el brillante amanecer. El amor notaba el amor notaba el alma de Paulina. El amor es algo más allá de una pequeña pasión o de una gran alma. Es lo que traspasa de esa pasión, lo que queda en el alma de bueno. Si algo queda, cuando el deseo, el dolor, el ansia han pasado. El amor se parece a la armonía del mundo, tan serena. A su inmensa belleza que se nutre incluso con la muerte y la separación, y la enfermedad y la pena. El amor es más que esta armonía, es lo que la sostiene. El amor recoge en sí toda la armonía, toda la belleza, todas las aspiraciones, los sollozos, los gritos de júbilo. El amor dispone la inmensidad del universo. La ordenación de leyes que son matemáticamente las mismas para las estrellas que para los átomos. Esas leyes que, en penosa, en eh, a veces descubre el hombre.